Hola Bueno Desde aquí Ya digo Que le des like O si no tira esta espada Al vacío Anda ya, venga Te doy tu tiempo Dale like Y suscríbete O si no Mira lo que le pasará Vale. Eso lo dejamos. Porque sí. Eso es la bromita. En realidad me iba a dejar en su sitio, de verdad. De verdad. De verdad. Eh... se lo estoy llenando. Bueno. ¡Eh! ¡Tranquila! ¡Te voy a llevar a una casita! Muy bonita. Así que tranquila, que yo no soy de ¡Eh! ¿Dónde se me ve la cabeza? ¿Acaso no tengo? Ok. Ok. Ok. Puedes ir a cualquier... Como tenga la cara fea, la, la tiro al vaso. Bueno, no, le, no se la tiro. Okay. ¡No! ¡Tiene la cara bonita! ¡Vamos, vamos, vamos! Amo. ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡Por favor! ¡Entra! ¡Entra! ¿Ha entrado? ¡No! ¡Oh, sí, sí, sí, sí! ¿Sonó? ¡Ay! Yo quiero estar aquí sentada. Bueno, hay que decidirlo. Vamos, al parque. No. Mejor. Me pongo. Ay, Dios. Tutu tutu. Tutu. Ay, esto es super aburrido. Es la hora de desayunar. Levántate. ¡Ya! verás, Esperas, esperas, espera, espera, lo que te va a pasar. Yo. Adiós. Adiós. Adiós. Yo no sé por qué me estoy. Okay, ya. Yo me voy, a un dulcecito. Se sí, me cayó al suelo. Pero no me importa. Porque yo, toco esta niña. Los ha visto nada, así que yo doy, me lo puede permitir. Ok, a ver qué encontramos. Él. ¡Qué pequeño! Ok, ya paro de hablar. Sí. ¡Eh! ¡Yo quiero esa pistola! No ¡Mami! No ¡Tami! Esto no se puede. Ver. Ok, ya. Ya, ya he Eso se ha muerto solo. Hola. ¡Eh! ¿No lo hago? Mira, mira. Yo voy a coger la de agua para mojarme. Y voy a coger otra que si sí funcione. Vale, esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Quiero ver. ¿Qué? Es. Da igual. Yo tengo una chica más poderosa. Okay. Voy a tirar esto por el retreti. ay Quiero que... ¡Qué asco! Pero hay que hacerlo. Vamos a ver si sale y esta a punto de... no sé si estaba dentro o estaba llorando un poco o oh, no, ya me lo cogió cogido no. mi choc ok, right Okay ok, ese era... Otra cosa, Ok. Como hemos grabado de noche. Ayúdanme a buscar alguno. Si lo ve, decir... Allí, Alejandra. Allí, Alejandra. ¿Dónde? Allí y dónde estás apuntando. Ah, ya lo he visto. Gracias. Aquí. 100, pero cómo Ok, ya, ya paro de hablar así. Es que me da pendiente esa voz. Plup, plup, aquí. Luego tengo una tela. Luego le voy a salvar. A ver, bueno, no lo voy a hacer. Voy a hacer que le pique la. Tenga afecto, ¿no? Se ha gustado. Ahora Hay que matarlo. Se murió. ¡Es Subar con el amor ok vamos a hacer un histórico de un tu llamado yo sé o sea yo sé el <ríe> eh, ¿Por qué? yo porque porque tiene un aspecto de lujo ¡Eso es mí! Mi... ¡Mi amigo! Suelta. El... ¡Quiero que me ha escuchado! ¡Hola! ¿Puedes dejar esto ya, por favor? ¿Por fin? ¡Ay, no! ¡Oh, no. Ok, ya. Eh, Era una vez una niña y un niño que se encontraron a un hombre y lo patearon. No, eso na nada de eso. Espérense que me limpie las manos porque están llenas de sudor. Vale. Era una vez Bueno, una niña y un niño estaban escalando. Y se supone que el hombre se tiró con la mujer y al final acabó siendo un porque el niño no se quería tirar y la niña se murió o sea no se murió se cayó Y no sé si les digo, pero ellos quieren decir que des like, ¡Oh, like. Sí, sí, sí. O si no, verás, tendrás mala suerte. Bromita, puedes dar like, por, por, por favor. O si no me tiras de cabeza, que eso es peligroso. Y con la niña. ¡Ah! Nada de eso pasó. La niña no conocía al niño. Y pues está en otro lugar, o sea, en su casa. Uh, uh, Ahí está. Entonces se encontraron y él traía puesto un de lujo. Dijo, hola, ¿cómo estás, Perrinchini? Hijo. Muy bien, señor canal. el lo y le dio una eh. Cry, cry, crack cry. Desma, mi desma, desma. Voy a barrer. Ahora yo que a a el agua porque yo soy natural y soy una niña. ¡Qué guay! ¿En serio? También una niña. ¿Tres, mamí, tres? Hola. ¡Vente! ¡Vente! ¡Que te vengas! ¡Acá! ¡Acá! acá, acá. ¡No! ¡Ay, no! No, vengase, vengase. Yo me voy a tirar por acá, por el túnel, y tú vas a coger eso. Vas a hacer ¡pum! Esto sí se puede hacer, eso. Las demás no... ¿eh? ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué está pasando? Eh, espera, espera. Sí, yo... No, no, ayúdeme. Hola. Ah, ¿Y soy yo? ¿Y eso va? tú no permite eso. Y se dieron. No, broma, eso no pasa. Coge esto. Coge esto. Este. Sí, toma. Este. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Eh, ¿qué pasó? Pero estas también se murió. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Hola! ¡Ah! Voy a coger esto para hacer una broma. Sí, sí, a nadie le gusta. Pero a mí sí. ¿Qué? No Que me gusta divertirme? Es okay, que ya Es que me gusta Los abarques Es un avión de papas Vente Estas son guapas No, no, no No, no, no Ahora lo eh, este está más grande. No sé si os habéis dado cuenta. Pero yo vi una mujer por aquí. O sea, no la vi, pero de igual. Lo malo es que aquí hay una cabeza y no sabemos de quién Un misterio de este ¡Y! ¡Unos sonitos! ¡Minis! Y... Imagínate que Esta mano es la madre de estos. Así no se parecen, pero... ¡Bastante! ¡No! no. Vete allá, hombre. Allá al lado. Tírate por ese todo. Y los dos. Si alguien te dice. Hola, le dice sola. Caí en niños. Y son tus compañeros. Es que. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! O si no ves. Ay, adiós. Sí, vete, vete. Vete, vete. Las tiro. Porque hasta el día va a estar acá. Ay, tengo a mí. Dijo a no. mí. Y la ¡Ay, señora! Tanto sonó. Mejor. No, no se me sería muy duro. ¿Qué te dije Daniela? ¿Qué te dije Daniela? Que si alguien te invitaba a cenar o a las guerritas, que le digas inútil.